Y hoy vamos a tener un tema precioso, muy lindo. Usted lo va a escuchar ahorita en unos segunditos más. Porque vamos a estar hablando sobre viviendo en paz. Hoy 20 de abril. ¿Qué le parece? Viviendo en paz. ¿Cuánta gente necesita ahorita de la paz? ¿Tú la necesitas? Yo la necesito. Y yo creo que tú también necesitas de esa paz. Que solamente Dios te puede dar. Veamos lo que la palabra nos dice y enseña. Ahí en el libro de Efesios capítulo 2, versos de, del 12 al 14. En aquel tiempo, estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y a veces el ser humano se siente así, tiempos de que no se están en, en Cristo, alejados de esa ciudadanía, de ser israelitas por la fe, no por nacimiento, sino por adopción, y ajenos a los pactos de, de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. A veces esto no, como que no nos cae el 20 como decimos en México, pero es tan importante, es tan importante tener la ciudadanía que Dios da a través de Cristo Jesús por la fe y por la adopción de recibirle en nuestra vida y en su corazón. Dice en el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, me gusta como lo dice aquí, que en otro tiempo, sin Cristo Jesús, estábamos lejos. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y es que cuando el Señor ha sido crucificado, y esa sangre que Él vertió allí en la cruz de Calvario, y nosotros le recibimos esa sangre, se hace nuestra sangre. Y eso nos hermana con el pueblo de Dios a través de Cristo Jesús y se quitan barreras y se quitan un montón de cosas entonces, ¿qué tenemos que hacer? bueno, dice ahí en el verso 14 ahora porque Él es nuestra paz ah, aleluya imagínate, qué, qué hermoso porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared ¿cuál pared? la intermedia de separación los muros siempre van a dividir pero qué importante es cuando Dios derrumba esos muros que pueden ser, esas barreras que pueden ser el obstáculo. Y nosotros venimos a los pies de Dios y se rompe toda barrera. Estamos hablando totalmente en lo espiritual. Y esto nos hermana. ¿Por qué? Porque venimos a ser hijos del Dios Altísimo por medio de la gracia de Él y por el Señor Jesucristo. Cuando le aceptamos, cuando lo recibimos, por eso de allí la importancia de estar en el Señor y al salir en el Señor, recibiéndole, aceptándole y guardando sus mandamientos, entonces vienen todas las bendiciones a vida y por haber como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya no somos un ser humano más, sino ahora pasamos a ser de la familia de Dios. Oremos, Padre mío, le adoramos, le bendecimos, honramos, glorificamos su nombre. Qué hermoso es poder ser un hijo o una hija suya, nada más por aceptar a Cristo Jesús en nuestra vida y en su corazón. Por eso, Señor, yo le repito una vez más, gracias por venir a mi vida, y gracias por darme el entendimiento, y gracias, Señor, también por poderlo compartir. Y a usted, Padre Santo, le damos honra, gloria y alabanza en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Bendiciones, mi amado. Bendiciones, mi amada. Y si te es placentero, comparte este video.